Mi cabello para mí es belleza, es poder, eh, me hace sentir única, me hace sentir supremamente especial. No todo el mundo tiene este cabello y no todo el mundo cuando está, estoy en un espacio tiene este cabello. Entonces me hace sentir completamente única, eh, que era también algo que no valoraba antes. Antes quería parecerme al montón y ahora siento que llevar mi cabello natural, realmente me hace ser una mujer completamente diferente y que llevo en mí la esencia de lo que soy, la esencia de mi cultura, la esencia de mis ancestros y ancestras.